Hello, friends. Uh, welcome to Be Wise. This is Shweta Vandapani. I am the community builder at Be Wise. And uh, in today's webinar, uh, we are going to tackle organic waste management in Latin America. We have Vishwas Vidyaranya, who's the founder of Ambire Environmental Engineering Solutions, who's the moderator of this webinar. This is a second webinar that Vishwas is moderating for us. The first webinar was also dealt with a topic in Latin America. So please head to the video panel section of our website, and you will find it there. Today, Vishwas is going to talk to four panelists. Uh, we're very uh, happy that uh, all the four panelists agreed to be here today. We have uh, Jose Alejandro Martinez, who's a circular economy expert. We have Dr. Ronald Calvo, who's a researcher at the University of Costa Rica. We have Carla Bolaños-Cardenas, who's a solid waste management specialist at uh, General Directorate of Solid Waste Management. And we have Ivan Sanchez, who's a founder and CEO at Why Not LATAM. Uh, in a first for B Wise, this particular webinar is going to be bilingual. Our panelists are going to speak in English as well as in Spanish. For the non-Spanish speakers in our audience, uh, it, which also includes me, Vishwas will translate, will summarize the conversation in Spanish for our benefit. And we're really hoping the Spanish speakers can gain a, a lot from this conversation. So as usual, we have received your uh, questions, which we've passed on to the panelists. And if you have more questions as the conversations happen, please use the Q&A section. We will ensure that our panelists respond to your questions there. Over to you, Vishwas. Thank you very much, Rita. And thanks to Waste twice for organizing this webinar. Uh, muchas gracias a todos y bienvenidos por el webinar sobre el manejo de estos orgánicos en América Latina. Uh, este webinar es bilingüe, entonces uh, ustedes pueden preguntar uh, sus preguntas a los expertos en inglés o en español. Vamos a intentar resumir en ambos idiomas. Uh, Without wasting a lot of time, we can jump into the webinar. Uh, we have four ex experienced and well known experts from the region in uh, organic waste management uh, today. Uh, our first speaker for today is uh, Jose Alejandro Martinez. Alejandro has been on the panel of P-WasteWise before, uh, talking about EPR. Uh, Alejandro, for those of you who don't know, is a circular economy expert with over two decades of international experience in waste management and circular economy. He has a master's in environmental engineering and is also pursuing his PhD. He's also a professor, uh, and he teaches at Universidad EAN. Alejandro is part of several international professional organizations. He's member of the steering committee of Colombian Council for Sustainable Construction, and during the past uh, two decades, he's worked uh, worked with uh, worked on consultancies uh, with some of the biggest companies in Colombia. He is also the director of the C2C Hub, the Cradle to Cradle project, and he was. Behind the first ever certification of the C2C product in Latin America in 2019. So, without wasting a lot of time, Alejandro, over to you. Alejandro, nos van a introducir sobre la situación de restos orgánicos en LATAM en general. Gracias, Alejandro. Thank you, Vish. Muchas gracias, Vish. Um, good morning for everyone. Good afternoon. Uh, it is uh, my my uh, apporto to this uh, very important panel. Uh, the overview about the use of uh, organic waste in Latin America and the Caribbean. Uh well it is me y, uh, it's no problem. Thank you Vish, for the presentation. Gracias Vish for the presentation. Que, que muchísimas gracias well what's going on ¿Qué está pasando? Um, we know that the, the situation in, in, in every world is very different uh, between some countries and other countries It's bien diferente la different situation in the mundo eh, entre, entre unos países y otros. Uh, development and um, uh, in developing uh, countries uh, and if uh, we see the media, the mundial, the, the average uh, we have uh, these uh, more or less uh, quantities. Uh, cuando miramos la situación media mundial, estamos observando estas, esta estas datos a nivel de promedio. Um, and, uh, we, we use the uh, numeric data around economics. Okay, more or less uh, we have uh, the situation. The common situation is more in, uh, more incomes in, in the people, more incomes in the country and more waste. You know it. It's it's uh, it's uh, the same situation around the world. Eh, sabemos que en la medida en que tenemos una, un mayor ingreso per cápita eh, en los países, entonces también tenemos una mayor generación de residuos. Well, the 11% of the world's waste is, uh, is produced in Latin America and the Caribbean. is uh, a number that is not the most important number, but uh, we, we will talk about uh, the change in the next years. El 11% de, lo, de los residuos producidos en el mundo se producen en Latinoamérica y el Caribe. Es una situación que no se ve tan grande, pero que va a cambiar seguramente en los próximos años. Eh, 231 millones de toneladas de residuos producen anualmente por la región. Yeah? Estamos hablando de 231 millones de toneladas de residuos producidas anualmente por la región. Bueno, la situación es en los próximos años, todos estos números cambian. Uh, urban people, the people living in an urban environment in developing countries could be two times uh, in the next 30 years. La cantidad de población que va a vivir en los países en vías de desarrollo en nuestras ciudades urbanas se va a incrementar al doble. Today it is estimated uh, that more than one billion urban poor people in slums. Estamos hablando de más de mil millones de personas viviendo uh, en condiciones de pobreza en las ciudades. Yes. Una cifra muy importante. It is a, a very, very important quantity. Well, um, uh, the numbers of the of the urban people in Latin America uh, change uh, and uh, the increase of the of the numbers are very important because um more or less the 83% of the total population in 2050 will be uh, urban people in Latin America and the Caribbean. It's a similar proportion of the of that highly industrial in development countries, or in development, no, developed countries, sorry. Estamos hablando de que para el 2050, vamos a tener el 83% de la población total de Latinoamérica y el Caribe puesta en ciudades, equivalente a lo que tenemos hoy día en los países desarrollados. And then uh, with, this, with this situation, um, this number in 2016 changed to 300, more or less 400 million tons annually in 2015. Estamos hablando que para el, eh, 2050, tendremos casi 400 millones de toneladas de residuos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Um, and change the, the, the number per capita, the, the quantity per capita, less than one uh, kilograms per day to 1.3 kilograms per day. In 2015. Estamos hablando que también cambiará la producción per cápita de menos de un kilogramo por día a 1.3 kilogramos por día. Uh, um, maybe the number is is a little, maybe small, but it's not it's not small really. Uh, with a lot of people in the urban places, with a lot of people in all the con in these uh, countries in Latin America and the Caribbean, we will have a lot of more waste and more organic waste. Vamos a tener parecen números pequeños pero vamos a tener claramente una, eh, un incremento significativo en la cantidad de residuos y de residuos y de la fracción orgánica de los residuos en Latinoamérica y el Caribe. Eh, 44% of the world's waste is organic and food, but in Latin America this number is more than 50%. Estamos hablando de que en Latinoamérica eh, el porcentaje de residuos orgánicos y derivados de los alimentos es mayor al 52%, superior al 44% del promedio mundial y en Latinoamérica uh, we use for compost less than one percent of all these organic uh, uh, waste with the potential of 52 percent anaerobic digestions are done as a control not to create value not to create a new uh, uh, value chains estamos hablando de que se composta en Latinoamérica menos del 1% de los residuos con un potencial 52 por y toda la fracción de digestiones anaeróbicas normalmente se emplean dentro de un contexto de control, de control sanitario, no para crear valor. ¿Mm? Uh, there are more than uh, 120 million tons of organic waste per year in Latin America. Uh, it's a lot of uh, more or less uh, uh, 330 hundred tons per day. It's a big situation in all of these countries. Estamos hablando de más de 300, 330 mil toneladas uh, uh, por día de residuos derivados uh, orgánicos o or de alimentos en Latinoamérica. Es una gran cifra. In Latin America and the Caribbean, uh, 34% of the food produced is lost and wasted, food waste, representing 127 million tons per year. Is a lot of uh, is a big quantity and uh, and this phenomenon occurs throughout uh, the entire value chain. Estamos hablando de que en Latinoamérica y el Caribe se pierde el 34% de la comida que se produce. Son cerca de 127 millones de toneladas y estas se pierden a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción hasta incluso el consumo. Por ejemplo, en Colombia, eh, close to 10 millones de toneladas de alimentos producción Estamos hablando que, por ejemplo, en Colombia estamos cerca de las 10 millones de toneladas de alimentos que se van perdiendo anualmente, que es equivalente al 34% de la producción. Pero de más importante important las oportunidades. de opportunities. We have a big problem with the desertification. More than 2 billion hectares of, of degraded land in the world is a, a big potential for the land rehabilitation and forest restoration. Estamos hablando de que la desertificación a nivel mundial es importante, más de 2.000 millones de hectáreas de suelos degradados ahí en el mundo, con un alto potencial de utilizar, digamos, que productos derivados del aprovechamiento de residuos orgánicos. Uh, of the total, 280 million uh, hectáreas correspond to South America and the Caribbean. Estamos hablando de 180 millones de hectáreas que pertenecen, digamos, que al territorio de Latinoamérica y del Caribe. Only in Colombia, there are around 2 million hectáreas, 500,000 hectares of land eh, that must be recovered and regenerate. El tema de, de el potencial de biofertilizantes o del uso o el aprovechamiento de residuos orgánicos para biofertilizantes, no más. Por ejemplo, en Colombia tiene un alto potencial, un alto potencial. Eh, another another issue is the food security. Eh, we need to create food for the people, and eh, we have a big eh, necessity around the food safety of our territories. Otro tema muy importante es el tema de la seguridad alimentaria y tenemos una condición en Latinoamérica del Caribe que requiere garantizar seguridad alimentaria en nuestros territorios para nuestras personas. Y we have a, a, a lot of ex, a big experience around uh, exports and imports uh, food. Uh, we have a, a, a, a Uh, uh, value chain. and we have a lot of uh, export and export numbers around the the the, um, the time and it is very important because uh, uh, create the possibility for to for to uh, increase the value of the uh, organic compost uh, uh, of the waste estamos hablando de que hay una tradición en latinoamérica de importación y exportación de alimentos que genera un ambiente propicio para pensar en cadenas de valor uh, we, we are talking about the the the the Bioprocessing, about about the biorefineries, refineries, uh, uh, not only about the compost or about the humus. Uh, we we are working around the value. We we we talk. Uh, I talk around the circular economy uh, as a possibility for to create value uh, um, using the the, the cycles, Biorefineries from biomass uh, new resources, um, using biomass using Uh, uh, this biomass for to create biochemicals bioproducts composting um and uh, all uh, the cycle of the uh, food uh, for our territories it's a great possibility it's a big possibility and is uh, in this moment uh, uh don't don't cover we are we are thinking only in landfills. Eh, estamos hablando de que eh, la biomasa colocada en las biorefinerías puede llegar a producir bioquímicos, bioproductos, puede utilizarse para compost y puede eso eh, producir una serie de alimentos para satisfacer nuestras necesidades en términos de, de alimentación y desde allí otra vez la biomasa. Estamos hablando de economía circular como la posibilidad de regenerar y cambiar el modelo que solo está pensando en rellenos sanitarios. Uh, under this perspective, we have a, a lot of opportunities: uh, working with the uh, industry, working with the people, working with the agricultural area, uh, with the, with the different uh, partnerships with the local areas, for create value. It is the it is the the, the the question. The opportunity is create value from organic compounds of the waste. Thank you, and it is my data, and thank you, Vish. Thank you thank you very much Alejandro that was really insightful uh, there's such a huge untapped potential for organic waste management in Latin America and also if we don't manage it well it's going to be a huge challenge in the next years to come tenemos varias preguntas para ti sin embargo tenemos espacio para las preguntas después entonces muchas gracias Alejandro la siguiente ahora vamos a hablar sobre casos hablamos desde Perú colombia y costa rica uh, entonces para Perú tenemos carla um, uh, carla carla is an expert on solid waste management and she works at the Gen general directorate of solid waste management with the ministry of environment so carla is also an academician and she works at, and teaches at various universities she's a leader of the international working group on international on integrated solid waste management for latin america and the caribbean for JICA. And she's an expert in environmental impact assessment, environmental education, social and environmental conflicts, and geographical information systems. You're very lucky to have Carla today with us. And uh, Carla, por favor, um, es, puedes presentar sobre Peru. Sí que yo voy a compartir mi pantalla. Um. Gracias. Bueno, agradecer mientras queda poniendo wish -wash, eh, la presentación, agradecer la invitación a este sí. webinar por Be Ways Wise um, Thank you. Ah, siguiente, por favor. Bueno, voy a presentar el caso de Perú respecto a lo que es manejo de residuos orgánicos en América Latina. Y en ese sentido, nosotros tenemos una nueva ley y reglamento de residuos sólidos. Eh, publicada en el año 2006 y 2017 respectivamente. Este marco normativo establece la definición de los residuos orgánicos y como lo ven en la diapositiva es considerado como residuo biodegradable o sujeto a descomposición puede generarse tanto en el ámbito de gestión municipal. Ahora, cuando hablamos respecto a los ámbitos en nuestro país, dependiendo de la gestión, los residuos se clasifican en ámbitos por la autoridad competente. Por eso vemos en la tabla gestión municipal no peligrosos y gestión no municipal, que está mayormente enfocado a lo que es peligroso pero no necesariamente, pero está catalogado como tal. En la parte de la gestión no peligroso, que es del ámbito municipal, vemos la parte de los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, actividades que generan residuos similares a estos, ¿no? Y también una nueva clasificación que establece el marco normativo, la nueva ley de residuos en nuestro país, en la cual además, eh, denomina y clasifica al ente rector en materia de residuos sólidos, que es el Ministerio del Ambiente de Perú. Entonces, siguiente, por favor. Pishwas. Sí, siguiente. Y ahora vamos a ver un poco la situación actual de nuestro país. Muy rápidamente, estamos generando alrededor de 21.320 toneladas por día, de los cuales vemos en los temas de, de composición, ¿no?, Solamente el 53.5% se disponen en infraestructuras seguras, llamadas rellenos sanitarios en nuestro país. El 45% se realiza una disposición inadecuada, conoce, conociéndolo como la terminología botaderos en Perú vertederos a nivel internacional, ¿no? Y solamente el 1% se está valorizando. Y uno de los temas importantes es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. En la información en Perú, una persona está generando aproximadamente 0,58 kilogramos de residuos. Eh, y lo que corresponde básicamente al 57.5% de residuos orgánicos de toda la generación en la parte domiciliaria. En el Perú se estima, o se emite, perdón, 4.482 Millones de toneladas de CO2 equivalente por la disposición final de residuos sólidos municipales, siendo los residuos orgánicos los principales responsables de las misiones de GI. Y ahí vamos nosotros a intervenir en el marco de lo que más adelante voy a presentar. Toda esta información está eh, difundida a través del de sistema de gestión de residuos sólidos que en el Perú se llama SigerSol en la cual establece información nacional respecto a la situación del manejo de residuos. Siguiente, por favor. Y este sistema de gestión de residuos sólidos me da información respecto a lo que es la composición. Y podemos ver en eh, la lámina que la mayor cantidad para nuestro país en los temas de generación de residuos es justamente el componente orgánico, 58%. Y ese es uno de los puntos importantes en los cuales estamos entrando a tallar respecto a lo que vamos a presentar a continuación. ¿Qué está promoviendo el Estado? Siguiente, por favor. Siguiente. A través del de, um, Ministerio, el, sí, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, ¿no? Eh, está haciendo una reforma del presupuesto público, donde está estructurando y gestionando bajo la lógica del presupuesto por resultado una estrategia que vincula los recursos, o sea, los recursos que da el Estado a los gobiernos locales hacia los resultados medibles a favor de la ciudadanía o a, la, a favor de la población, a través de programas presupuestales, a través de evaluación y uno de los aspectos importantes que lo vemos en la parte superior, los incentivos presupuestarios, ¿no? Siguiente. Entonces, estos incentivos eh, que se aprobaron y se crearon en nuestro país en el año 2009 a través de la ley 29.332, es una herramienta de incentivos presupuestarios diseñada en el marco del presupuesto por resultado a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cuál es su finalidad? ¿No? La finalidad es de promover la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por eh, los gobiernos locales, que son municipios en nuestro país a nivel nacional. Este programa de incentivos, su esquema, ¿no? es monetario y no monetario. ¿Qué significa esto? Monetario. Respecto a que el Estado transfiere recursos adicionales al presupuesto público de cada gobierno local o municipio por el cumplimiento de metas específicas. Y además también transfiere recursos, o sea, estamos hablando de presupuesto, por bonos adicionales por haber cumplido una totalidad de metas en la cual intervienen muchos ministerios. Uno de ellos es el Ministerio del Ambiente que es la meta justamente de gestión integral de residuos sólidos, que vamos a hablar más adelante. Y la otra parte es los incentivos, no, antes por favor los incentivos no monetarios, a través de la elaboración de un ranking de las mejores municipalidades y hay un reconocimiento público, a eso se denomina incentivo no monetario. Entonces, en síntesis, el Estado premia a los gobiernos locales a través de la transferencia de recursos por cumplimiento de metas específicas. Siguiente, por favor. ¿Y qué hace Siguiente, el Ministerio del Ambiente, MINAM? ¿no? Tenemos una nueva ley eh, que se sostiene a través de tres pilares muy importantes. Reducir los residuos como primera prioridad, la eficiencia en el uso de los materiales y los residuos vistos como recursos y no como una amenaza. Y en ese sentido lo que hace el ente rector en materia de residuos sólidos, que es el Ministerio del Ambiente, promueve la gestión integral de residuos sólidos. Y en eso establece justamente en su rol de rectoría no oportunidades económicas asociadas a cadenas de valor. Además, eh, tiene un programa nacional, Juega Limpio al Perú, ¿no? que es una campaña que fomenta la participación activa de todos los peruanos, de todos los ciudadanos en mejorar la gestión de residuos sólidos. Y el objetivo es que nuestro país sea un país más competitivo. ¿no? Eh, y uno de, de los lemas importantes o el reto que establece el Ministerio del Ambiente justamente es no ensuciar más nuestro país. Entonces, aprender que... Poner los residuos en su lugar es algo correcto, pero también aprender a pagar por la gestión y manejo de residuos sólidos, que eso es lo que estamos haciendo, y también el tema del fortalecimiento y asistencia técnica a los gobiernos locales. En el marco de eso, siguiente, por favor. Sí, ajá. Está promoviendo un gran enfoque de gestión y manejo de residuos sólidos, donde más entre el enfoque de valorización y menos residuos que vayan a las infraestructuras de disposición final, que en nuestro país se conoce como rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, desde el año 2011, este es nuestro país, y le puedes dar un clic para que se active, dos clics, ajá. ¿Los colorcitos? Dos clics, por favor. Ajá, ok. Y entonces viene implementando desde el año 2011 un programa nacional de segregación ¿no? el cual ahora, y vamos a ver más adelante, se ha hecho ya y se ha extendido de manera obligatoria. No era un tema opcional, inició con un proceso del Estado a través de estos incentivos monetarios. El día de hoy se hace obligatorio en el marco del contexto de la pandemia, de la COVID-19. Entonces, el Ministerio del Ambiente viene implementando desde el año 2011, un programa nacional de segregación en fuente y recolección selectiva en viviendas urbanas a nivel nacional. Y la finalidad, ¿cuál es? Reducir la cantidad y peligrosidad de estos residuos dispuestos inadecuadamente en el ambiente, en lo que nosotros conocemos como botaderos. Pero además, impulsando una cadena formal del reciclaje, generando un incremento de la conciencia ambiental de la ciudadanía, incorporando a los recicladores, y tratando de formalizarlos en esta cadena del programa de segregación. Y a la fecha estamos trabajando en todo el país, distribuido en las 25 regiones de nuestro país, como pueden ver en el mapa. Siguiente. Uno de los la, temas... La, la, perdón, eh, tenemos que resumir en los tres minutos. Ok. Sí. Ok, ok, okay. Ah, pensé que ibas a resumir tú. Entonces, el reto de las municipalidades, y esto es lo que establece el marco normativo, justamente es implementar obligatoriamente programas de segregación. Esto trae a cotación justamente lo que señalé, el marco que se ha modificado, el marco legal respecto a la COVID-19. Y la recolección selectiva de residuos debe ser realizada por los gobiernos locales o empresas operadoras que realizan esta labor, que son empresas privadas para tal fin. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Y entonces el Minam, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y en el marco justamente de este programa de incentivos, lo que quiere es implementar un sistema de gestión integral de residuos priorizando la valorización de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? Aquí, como lo ven, que en todo este año 2021, porque estos son metas anuales, ¿no? al julio del 2021 se haga un reporte de la cantidad mensual de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales que ingresan al proceso de valorización. Y en diciembre el reporte anual. Para ello hay un proceso de asistencia técnica por parte del Ministerio del Ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones? Tener una planta de valorización, siguiente, de ácidos sólidos orgánicos, ¿no? Que tengan estas características, como ven en la pantalla. Siguiente también, ¿no? Y esto, para ello, se ha sido un proceso de asistencia técnica. Además, siguiente. Siguiente, Whiswash. Ajá. Hay características de la planta de valorización, ¿no? Anteriormente. Anterior para terminar, sí. Anterior, por favor. Ah, ok. Características de la planta de valorización, las medidas, los rangos, cómo deben ser las condiciones de estas plantas de valorización. Siguiente. Siguiente. Y lo que se quiere es ese enfoque, ¿no? El reporte porte mensual de toneladas de residuos orgánicos a nivel de las siguiente sí. En resumen, ]��요. valorizar los el primero enfocado a lo que es la eh, planificación de la valorización de residuos sólidos. Residuo de las viviendas participan sin correctiva los residuos que debe entregarse al Ministerio del Ambiente. Siguiente, y para consideraciones finales, por favor. Siguiente, Biswash. Sí, Carlos. Siguiente. Ah, sí. Entonces, estos criterios técnicos. Plantas piloto, porque van a ser plantas piloto de valorización de lo que el ministerio está formando por los procesos de no y esto se de un aplicativo que el ministerio del ambiente está disponiendo para todos los gobiernos locales, que debe ser de acceso permanente, siempre, todos los meses deben reportar. Y para ello hay un proceso muy importante, que tenemos un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, no pero que es totalmente autónomo, que supervisa justamente estas acciones, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y eso sería todo, Wishwash, por parte del caso de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Uh, muy buena la presentación y súper interesante los datos, especialmente para ver uh, cómo la uh, generación por cápita es, es menos que mostró Alejandro como promedio. Sin embargo, la valor, valorización de estos también es muy poco, pero la política uh, que... Eh, de nos explicaste, parece muy interesante, y o sea, tenemos muchas preguntas sobre esto y cómo funcionan los sistemas y cómo podemos mejorar la situación. Sin embargo, vamos a volver a las preguntas después. Um, uh, muchas gracias. Y, and now we head to Colombia. Y, uh, uh, Ivan, Ivan Sanchez, Sánchez, the CEO of Why Not Circular, will actually uh, take us through the, through the situation of organic waste management in Colombia. Ivan is an industrial designer. Uh, he's an urban cyclist and a circular economy expert. He works as a consultant with several agencies, including GIZ, National Police of Colombia, Comestibles Ricos, Embassy of Netherlands, and he's the founder and CEO of Why Not Latin. Uh, Ivan also is also an academician. He he teaches at several universities in Colombia, including the Los Andes and Salle, and he's an international trainer in circular economy. We are very happy to have you, Ivan. Uh, please take us through the experience of Colombia in organic waste management. I'm so glad to be here. Being here, which, uh, Thank you for the invitation. I'm going to do my presentation in Spanish, uh, but I'm sure that you can summarize all uh, that I'm talking about. Eh, buenos días a todos, mi nombre es Iván Sánchez, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver todos en conjunto eh, algunos datos que tengo acerca de lo que está pasando alrededor del de residuo orgánico en Colombia. Arranco por este slide y siento que es un poco la visión que tenemos desde Wynos. Wynos es una consultora en economía circular y valor compartido. Nos especializamos en formulación y gestión de proyectos alrededor de la circularidad. Para nosotros esto es una oportunidad. Lo que ven en pantalla es un ejercicio que se hace en Grecia, a través del cardo se genera un material eh, laminado que nos permite hacer eh, sillas, hacer mobiliario. Eso nos lleva a empezar a entender que el residuo orgánico no solamente eh, se está trabajando en forma de aprovechamiento a nivel de compostaje, sino que también genera muchas eh, oportunidades a raíz de biomateriales. Y siento que toda Latinoamérica tiene la misma capacidad a través del desarrollo de su inventario disponible. Eh, para empezar, creo que esta frase de Máximo Botura en un documental que se llama Wasted es muy importante. Eh, no necesitamos producir más, necesitamos es pensar distinto. Y sobre esto empezamos a hacer, digamos, un paneo sobre lo que pasa aquí en Colombia con el tema de gestión de residuos orgánicos. En Colombia producimos 12 millones de toneladas anuales de residuos, de residuos, de los cuales 7 millones son orgánicos, solamente digamos como un 30-25% se está aprovechando y estamos hablando que eso podría generar 3 millones de toneladas al año de compost, avaluado en 600 mil millones de pesos colombianos eh, con un valor de mercado totalmente interesante. Estamos hablando que si, si esto se implementara a nivel masivo, podríamos tener una unidad de negocio totalmente increíble y podríamos de hecho transferir conocimiento a otras áreas de la región. En Colombia eh, empezó desde este año de hecho a regir esta resolución, la 2184, que lo que busca es una separación en fuente a través de tres colores, el blanco, el negro y el verde. El verde siendo la parte orgánica, teniendo como en cuenta todo ese paneo de aprovechamiento que se puede hacer con los residuos desde casa o sencillamente los residuos que se generan a nivel industrial, hoteles, restaurantes, etc. Etc, etc. En Bogotá estamos con un piloto, la UAS, que es la unidad de, especializada de servicios públicos de Bogotá, empezó a hacer un piloto desde este mes eh, con 500 apartamentos de un conjunto residencial, teniendo como una descentralización, llamémoslo así, del de el, el aprovechamiento del residuo orgánico. Eh, lo que generaron ellos fue una sensibilización con la comunidad, estamos hablando más o menos de unas 2.000, 3.000 personas, eh, generaron unos horarios de recolección, eh, equiparon a la gente con canecas verdes, eh, están haciendo dentro de la misma, bueno, una localidad anexa a, a, la, a la de Suba, que se llama así, digamos, aquí en Colombia localidad, están aprovechando, digamos, haciendo todo el aprovechamiento del material que sale de estos, de este condominio y de hecho para mayo están planeando ya hacer un nuevo piloto en un conjunto residencial también en Belmira, que es otro de los barrios de aquí de Bogotá. Este es uno de los pilotos que ya empieza, digamos, a hacerse porque ya se empieza a evidenciar la capacidad que tiene el aprovechamiento de material orgánico dentro de la ciudad. Eh, la CRA, que es el, la entidad que, digamos, eh, regula todo este tema, eh, justo tiene, digamos, sobre su mesa la capacidad de empezar a mirar cuál sería el tema de rutas selectivas, además del de valor que se le podría dar a esto en temas de, de, de servicio público de aseo. Eh, yo creo que todos conocemos a este tipo, eh, rego berturán es ciclista colombiano, Él, eh, lo que se convirtió fue en un referente para un pueblo, un municipio más bien, lo llamaría, aquí en Colombia, que se llama Urrao, que queda en la parte de Antioquia, en la parte eh, de arriba de Colombia, sobre la costa, llamémoslo así. Y Urrao eh, tuvo desde el 2017 una firme intención de hacer un aprovechamiento de todo su material orgánico, implementando una estrategia de basura cero. No solamente digamos que se implementó en tema orgánico, sino que también se hizo un aprovechamiento de todo el tema de eh, de aprovechables, eh, de bueno, plástico, metal, etc, etc, etc. Y lo que está haciendo Raúl en este momento son unas pilas de compostaje totalmente interesantes de una empresa que se llama Airgreen, y Airgreen lo que hace aquí en Colombia es justo trabajo de compostaje a través de pilas de aireación, o sencillamente eh, sistemas para la casa eh, se generó una planta de compostaje que costó 700 millones de pesos colombianos eh, bajó obviamente casi a la mitad el tema de el impacto en rellenos sanitarios si y no es más de la mitad y lo que más interesante de esto es que se logró producir y comercializar el compost que está saliendo urrado a través de una certificación que aquí se llama el ica y con eso lo que está generando eh, el municipio es una atracción alrededor del manejo y aprovechamiento de sus residuos para empezar a explorar nuevas oportunidades de negocio por otro lado y en Cundinamarca, que es otro de los departamentos que tenemos aquí en Colombia, está Cajicá. Y Cajicá se convierte en un modelo, de hecho destacado por la ONU, como de los mejores lugares en el mundo de aprovechamiento y, y, y gestión de residuos como tal. Ellos lo que plantearon fue una ruta selectiva, estábamos hablando de solamente unos, una flota de camiones que pasa por, la, por el municipio para recoger el material orgánico. Estamos hablando que el PEGIRES, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se empezó a trabajar de una forma distinta, se empezó a concebir desde otros patrones. El aprovechamiento en Colombia es del 17% a nivel general, eh, en Cajica ya se está hablando de un 30%. Esto significa que se empoderó a los, a las, a los ciudadanos, a la ciudadanía como tal, se les equipó de canicas verdes, se les dio unos horarios de recolección. La técnica, digamos, eh, es a través de un bokashi, que es sencillamente una lasaña en casa, material seco con material orgánico que sale usualmente de residuos de la cocina. Y se empieza, digamos, a ser, acelerar un poco el proceso desde casa para que después, cuando el camión pase, sencillamente se lleve a la planta de compostaje, que la opera Ibicol, que es una de las composteras industriales más grandes en Colombia, y estamos hablando de una recuperación de 350 toneladas de orgánicos mes. Esto le ha dado a Cajicá una atracción bastante interesante para convertirse en un modelo a nivel mundial, y obviamente empieza a generarse un modelo para que se pueda replicar en toda Colombia. Ya que estamos hablando, digamos, de tres ejemplos colombianos, empezamos a hablar de qué tenemos. Tenemos compostaje industrial a través de tres empresas, Ibicol, IA y Control Ambiental. Eh, cada una digamos específicamente haciendo eh, algún tipo de producción distinta y Bicol es la que trabaja con Cajicá, control Ambiental digamos es la que está haciendo para un caso puntual el tema de compostaje de los billetes del Banco de la República y ya trabaja con las plazas de mercado de Bogotá a través de un programa que se tiene con eh, una subdirección de la alcaldía que se llama elipes que es la que maneja todas las plazas de mercado ellos ya generado un convenio para que con una ruta selectiva puedan recoger estos eh, residuos orgánicos y se puedan aprovechar de una forma en compostaje. Eh, pasamos de lo industrial y empezamos a ver el mixto. Empezamos a ver el caso de Airgreen. Air Green es la empresa que les estaba diciendo que implementó el sistema NURRAO. Y Air Green trabaja de dos formas. Trabaja en compostaje de municipios, que de hecho ya ha implementado más de 2.000 sistemas, no solamente aquí en Colombia, sino también en algunos lugares de Latinoamérica. Pero tiene algo muy bonito que es el tema de formación, el tema de capacitación a la ciudadanía. Y dentro de su sede en Medellín, habilitó unos espacios para que la gente pudiera retornar sus residuos orgánicos desde la casa. Estamos hablando de 100 familias al día, estamos hablando de 250 kilos más o menos al día, que se está retornando y se está haciendo una óptima eh, eh, optimización o un aprovechamiento, más bien, de estos residuos orgánicos. Está generando 15 empleos directos, está generando... 16 toneladas de compostaje al día, estamos hablando de 40 toneladas de residuos orgánicos y obviamente se está hablando de un sistema de patentes muy interesante con todo el desarrollo de las cositas verdes que ven ahí que son los compostadores eh, que bueno ya llevan más de 20 años digamos trabajando en Colombia, yo creería que son de los padres del compostaje aquí. Y están generando muy buenos resultados alrededor de esto. La integración de la ciudadanía es clave para hacerlo. Y a nivel de hogar tenemos dos soluciones. Ten, eh, hablo mucho de Bogotá, que es digamos como lo que más conozco. Eh, y tenemos Bioambientar, que es una empresa eh, basada en biotecnología, que trabaja con un producto que le llaman los, eh, los magníficos de la montaña. Y estos productos es sencillamente una selección de microorganismos que aceleran la degradación del material orgánico. Y en 10 días, a 15 días, ya tienes compost, como el que pueden ver ahí con su logo, eh, que puede ser usado en jardinería, que puede ser usado en distintos eh, sectores eh, y que de hecho garantiza una, un aprovechamiento de los residuos orgánicos en la misma casa. Ellos trabajan con Fe de Palma y tienen también otro tema, otro tema de sistemas mucho más grandes. Eh, también tenemos Más Compost, Menos Basura, es un programa supremamente bonito, que nace en la ciudad de Bogotá hace dos años y Más Compost, Menos Basura está recogiendo eh, 52 toneladas al mes ellos lo que están haciendo es generando un programa de retorno de los residuos orgánicos en casa, dan un baldecito como los que pueden ver en todo el sistema de compostaje que les he mostrado. Eh, usted muy juicioso como ciudadano, mete los residuos ahí, ellos después pasan en estas motitos que ven ahí en una de las imágenes y hacen el aprovechamiento en una de las pilas de compostaje con una aliada. Eh, viene otra eh, acción que ya digamos no es tanto solución de hogar, sino es más comunitaria, que se llama una paca digestora silva. Esto es un invento de un señor, eh, de apellido Silva, eh, que se ve mucho en los parques de Bogotá. Eh, la gente, la, los mismos ciudadanos se juntan, llevan sus residuos orgánicos a los parques, se generan estas, estos cajones que ven ahí, que son unas pacas biodigestoras, y lo que se busca es que la gente pueda meter sus residuos ahí para hacer un aprovechamiento luego de todo lo que se hace. Es una acción colectiva, junta a la comunidad, se da un resultado y lo que se genera es naturación. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos es una oportunidad gigante para hablar del tema de residuos orgánicos, no solamente a nivel, digamos, de lo que está pasando, sino cuáles son las oportunidades que tendríamos también en biomateriales. Y para este tema necesitamos saber de qué están hechas las cosas para tener un aprovechamiento. Ahí es cuando hablamos del inventario disponible que nos permite de verdad empezar a implementar principios de economía circular como la simbiosis industrial para entender la, el residuo mío, cómo le pueden eh, servir a otra industria y cómo de ahí se pueden generar eh, muchísimos materiales o biomateriales que son muy importantes a nivel LATAM estoy hablando de mucho de lo que tenemos en Latinoamérica quiero que vean esto porque... Eh, que sencillamente me empieza a hablar de food waste y cómo se puede aprovechar esta ley sale hace dos años en Colombia 1990 habla de food waste de pérdida y desperdicio de alimentos para empezar a tener un control y un seguimiento alrededor de lo que está pasando en nuestro territorio y cómo podemos encontrar oportunidades no solamente de alimentación de población sino también este tipo de biomateriales el biodiseño es básico acá les voy a mostrar muy rápidamente tres ejemplos. Kilimanjaro es una chaqueta hecha con granos de café, lo hace Coalfa en España. Estamos hablando que el residuo orgánico se empieza a convertir en un insumo para una industria. Estamos hablando de comercio, y estamos hablando de negocios circulares. Yoyos, muchos de los eventos a los que asistimos nos llenan de cosas. Esta gente en China lo que cogió fue la cáscara y el corazón de la, de la manzana para convertir eso en un utilitario, en este caso un yoyo que se puede biodegradar y compostar. Y Q-Milk, que es un ejemplo eh, alemán, que sencillamente eh, coge la caseína de la leche y lo convierte en un textil para futura biodegradación. Me voy con esto, no hay guerras con barrigas llenas, siento que todo el tema de tener no solamente una gestión adecuada de residuos orgánicos, sino también asegurar que todo esto que nos comentaba Alejandro también, eh, de la producción de alimentos y la producción de hecho de material orgánico, nos puede funcionar a nivel Latinoamérica para hilar nuevas historias y generar nuevos negocios. Eh, nada, queda el cuento que todos creemos, por favor, piénsese cuál es la ciudad que quiere ver, cuál es el mundo que quiere ver, y pues nos veremos próximamente, mil gracias por la invitación, espero que hayan quedado muchas dudas, que es lo que venimos aquí un poco a, a poner sobre la mesa, y más adelante podríamos eh, hablar de todo lo que viene en eh, tema de, de residuos orgánicos, mil gracias. Muchas gracias, Iván, uh, thank you very much, Iván, for the wonderful presentation. Uh, I mean, Thank it's you. very interesting to see the separate collection that is being implemented in Colombia for organic waste and also to understand so many uh, successful case studies with community ma waste management, municipal waste management, and also decentralized systems. Uh, being in Bogota, I've participated in some of these and it's very interesting. We have a lot of questions for you, but we'll come back to it later. Ahora, um, sure. vamos, a... <laughs> <laughs> Ahora vamos a seguirnos uh, la siguiente presentación es de Dr. Ronald dr ronald de costa rica uh, dr ronald holds a phd in environmental and industrial biology biotechnology from the technical university of berlin in 1991 he has over 40 years of experience in teaching and research uh, he is an honorary professor at university of costa rica right now uh, he's uh, he's been involved in several integrated solid waste management projects and especially one of his uh, successful case studies in the municipality of Jimenez Uh, which has implemented integrated solid waste management concept that was developed by him and his team, uh, which has been a su very successful case study for Costa Rica. So, Dr. Ronald will present us about the uh, will tell us about the situation in Costa Rica. Bienvenidos, Dr. Ronald. Uh, yo voy a presentar tu presentación. Doctor Ronald, creo que estás en mi Ok. Ahora sí. sí. sí. sí. Muy bien. Eh, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Eh, mi aporte será más que todo brindar algunos elementos a la reflexión sobre el entorno sociopolítico que nos envuelve a los técnicos cuando tratamos de impulsar... Sistemas muy racionales desde todo punto de vista, económico, ecológico, de prácticas que han sido casi que ancestrales y que desgraciadamente las hemos abandonado. Eh, es inexplicable eh, a raíz de, y Alejandro lo ilustró muy bien, verdad, a raíz de los problemas que tenemos de certificación de infertilidad de suelos que nosotros no produzcamos masivamente desde hace muchos años el compost eh, voy a hacer una una breve este, un viaje histórico, muy breve debido al poco tiempo eh, para resaltar o para motivar más a, a esta reflexión eh, es es inimaginable cómo, por ejemplo, en Costa Rica se estableció una ley en 1949, es decir, hace 72 años, en donde se obliga a las municipalidades a elaborar abono orgánico con los desechos biodegradables. Y más sorprendente es que esa ley está reglamentada y ahí se establece que debe haber una lo que hoy llamaríamos microempresa comunal mancomunada con la municipalidad. 1949 nunca se puso esa ley en ejecución en 1973 se crea se construye el primer relleno sanitario técnicamente manejado para servir a los municipios del gran área metropolitana. Sin embargo, en 1991, como vamos a ver luego, este relleno sanitario este, colapsa. Esto fue a raíz de la Ley General de Salud que se emitió en 1973, que contenía seis artículos en los cuales se eh, promulgaba la ley sobre cómo hacer la gestión de los desechos sólidos en forma económicamente sostenible. Obligaba a los usuarios a pagar por el servicio municipal de recolección y de exposición, pero además establecía que los desechos aprovechables deberían de recolectarse en forma separada. 1973. Nunca se hizo ejecutar esa ley. En, do, en el año 2010, y gracias a la presión de ONGs ambientalistas, y de la participación de la en aquel tiempo la GTZ muy interesada en vender sus equipos de clasificación de desechos, impulsaron la ley de gestión eh, integral de residuos. Eh, ahí se establecen cosas muchísimo más explícitas en cuanto a la clasificación desde la fuente, los programas de gestión integral de cada municipalidad. Eh, además, se impulsó la creación de las oficinas de gestión ambiental en todos los municipios, los cuales en este momento casi todos cuentan con una oficina de estas. Bien, en la parte, en la próxima diapositiva, eh, tres hitos, por decir así, históricos, ¿verdad? Como decía anteriormente, en 1973, la inauguración del relleno sanitario de Río Azul, eh, técnicamente manejado, pero que colapsa económica y, consecuentemente, técnicamente, <coughs> en el año de 1991. Esto, este colapso, yo diría que fue, en mis ojos, en mi percepción, fue un colapso provocado. Y... Este, para abrirle las puertas a la empresa privada para que manejara los rellenos sanitarios y también manejara en gran parte la recolección de los desechos, aludiendo que las municipalidades eran ineficientes. En el año 2006, en un pequeñísimo municipio, arranca un alcalde con un programa de gestión ecológica de los desechos establece la recolección semanal de eh, los tres tipos de desechos eh, lunes y viernes los desechos biodegradables en una mitad del camión y en la otra mitad del camión se recolectan los desechos no aprovechables destinados a un relleno sanitario y los días miércoles se procede a la recolección de los desechos reciclables. Eh, en la siguiente diapositiva, eh, los hechos más sobresalientes en estos últimos años fue el año antepasado que se realizó el primer Congreso Nacional de Compostaje Municipal y Comunitario, organizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje eh, a través de una instancia que se dedica a promover la agricultura orgánica y desde luego la elaboración de, de compost. En marzo de este año se lanzó el Plan Nacional de Compostaje en el marco del Plan Nacional de Descarbonización por parte del gobierno central a través sobre todo de los ministerios de energía y telecomunicaciones y, este, y medio ambiente y el Ministerio de Salud y luego una serie de instituciones que van a colaborar en que este, prácticamente a que se ejecute la ley de 1949. En la siguiente diapositiva, eh, la situación, a muy grosso modo, eh, tenemos que de 82 municipios, tan solo unos 5 cumplen con la ley de gestión integral y elaboración de, de eh, compost, y lo que esto significa en toda la población es tan solo un 2%, lo cual es este pues muy poco. Eh, en la siguiente diapositiva, mi visión eh, para explicar esta situación es que la deficiente gestión municipal de los desechos sólidos trae como consecuencia la persistencia del modelo de los rellenos sanitarios, de los botaderos urbanos y la ausencia de programas educativos eficaces. ¿A qué se debe que haya una deficiente gestión municipal? Eh, hay varias eh, causas. Entre las principales yo diría que es que la ciudadanía eh, no aplica criterio de racionalidad para escoger a sus representantes políticos y así llegan a los consejos municipales personas carentes de una visión, tanto ecológica como económica como de futuro. No existe una fiscalización eficaz del cumplimiento de las leyes. Hay carencia de un ente especializado que se dedique únicamente a la supervisión, a la asesoría y asesoría. Y desarrollo tecnológico en manejo de desechos. Esto fue propuesto en el primer plan nacional de manejo de desechos en 1991 y que no se ha logrado concretar. El hecho de que la rectoría del manejo de desechos sólidos se encuentre en ministerios politiza mucho un tema que es principalmente de carácter tecnológico, donde las decisiones deben ser técnicas y no políticas y la influencia de los intereses corporativos de las empresas ya sean para rellenos sanitarios o que lo que se está introduciendo actualmente que es la combustión química está interviniendo mucho en la toma de decisión de las municipalidades en la siguiente no hay más verdad ¿Busher? hay este último ok eh, quería detenerme un poquito en la experiencia del Cantón de Jiménez que como dije inició en el año 2006 prácticamente por la iniciativa del alcalde de ese entonces y que gracias a la gran visión de la eh, persona que lo sucedió que es una alcaldesa eh, se ha logrado mantener este proyecto como les decía las, los vecinos clasifican sus desechos en tres eh, categorías y lo que el valor de este proyecto es que ha demostrado que la voluntad política, cuando hay voluntad política, otros obstáculos son superables, sobre todo el obstáculo económico. No había presupuesto. En el cantón de Jiménez, la municipalidad de Jiménez no tenía prácticamente que un 5 para dedicarle a este proyecto. Sin embargo, el alcalde comenzó a gestionar y a hacer, convirtió el matadero en el centro de clasificación, hizo un convenio con un colegio que tenía, que tiene una finca muy grande de café y caña, le prestaron tan solo 500 metros cuadrados Ahí se construyó la planta de compostaje. Como les digo, sin un 5 Y luego la otra gran demostración que había sido siempre la objeción de los rellenistas que era nadie va a aprender a clasificar. Y en el cantón de Jiménez se demostró que con una educación empática adecuada a la idiosincrasia de los vecinos, se logró en tan solo tres meses que los vecinos adquirieran el hábito de clasificar los desechos en tres categorías. E inclusive hicimos una, un plan piloto en donde demostramos que en siete semanas logramos que las personas clasificaran los desechos reciclables con tanta limpieza que el, el indicador de que estaba limpio era preguntarle a las personas, ¿usted depositaría estos desechos en la mesa del comedor de su casa? Y si nos contestaban que no, pues entonces no se lo entregue a la municipalidad, porque otras personas van a hacer eso para terminar de clasificar los desechos. Y en siete semanas logramos que la gente eh, clasificara con ese grado de higiene. Eh, no sé si hay claro. otra. Me parece que esa es la última. No, eso este la último. Eh, no sé cómo estoy con el tiempo, Meshuas. Ya estamos hasta el tiempo. Ok, entonces. bueno, muchas gracias y en el tiempo de preguntas ah, podemos ahondar. Sí, no, muchas gracias Dr. Donald, uh, thank you very much for that amazing presentation it's very interesting to know how the first law uh, in Costa Rica was in 1949 and uh, fast forward to today, uh, we are still at less than 2% of municipalities uh, somehow complying with the legislations, so yeah. Uh, tenemos muchas preguntas para ti, sin embargo ahora tomamos algunas preguntas que, que tenemos aquí, um, entonces Primera pregunta tenemos para Alejandro. Uh, Alejandro, ayúdeme. Ya, ya, ya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, Alejandro. Uh, so we have a question. Uh, basically, you spoke about Latin America in general. It looks like, you know, uh, politically speaking, there are a lot of advances in terms of policies across across the countries but uh, but what do you think is the major challenge why there has not been a significant transformation of organic waste management systems well uh, first in spanish siento que siento que eh, la, la el principal reto es cambiar la visión es poder observar que eh, ya tenemos que eh, evolucionar desde un concepto de, de disposición final de residuos un concepto sanitario a un concepto de recurso en el cual claramente debemos tomar los recursos y llevarlos dentro dentro dentro de nuestros procesos productivos a sacarles el mayor provecho respetando los demás los digamos que los demás compartimentos el principio de economía circular I think that is the, is the most important the, the, evolve, the evolution of the of the of the vision the, from the sanitary situation to the circular economy situation so to the, the, the approach to the resources. Uh, organic waste is a is a, is a is a very valu valuable uh, resource and we need to to change uh, the vision of the municipalities of the policy of the states around uh, how how I do with the, with the solid waste uh, oh go to the landfill no no it's a resource. You need to put in, uh, in, uh, create um, um, uh, mechanisms, uh, create equipment, create process for to for for for the use, for to approach, for for the for to create value, because uh, in Latin America we need a lot of value, social value, <laughs> environmental value, and economic value. True, I completely agree. Thank you, Alej Alejandro. Uh, ahora Carla tenemos dos preguntas para ti. Uno es el um, cómo es el tema de separación de la fuente y qué debemos hacer o qué está haciendo Perú para mejorar este porcentaje de separación de estos en el fuente. Y segundo es uh, si hay proyectos de biogás o aprovechamiento energético a partir de estos orgánicos en Perú. Gracias, Luis, y gracias por las preguntas. El programa de seriación en fuente, como lo había explicado, el año 2011 que se está implementando, esto está un poco amarrado, por así decirlo, positivamente, con el tema de esta medida del programa de incentivos. Entonces, se ha utilizado esta plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas y en el marco de ello, eh, al inicio fue así, eh, los gobiernos locales vienen implementando los programas de segregación por motivados más por el tema del recurso que van a recibir que por un tema ambiental y esa plataforma o sea esa manera ha far, fortalecido en estos momentos a que este programa haya crecido no al inicio ahora obviamente siempre hay un recurso de por medio que cualquier gobierno local lo quiere eh, interiorizar dentro de su presupuesto, quién no va a querer recursos adicionales, pero siempre hay un enfoque ambiental. El programa ha ido creciendo progresivamente porque ya no es un piloto y por lo tanto las viviendas participantes, y que ahora no solamente ya son viviendas, y es por eso que una de las preguntas, y aprovechando el tema, fue justamente por qué el GPC de Perú es bajo, pero no era el GPC nacional respecto a la parte de GPC Perú, porque el GPC Perú es más de un kilo, sino el tema del 0,58. Entonces, en base a viviendas nada más. Entonces, este programa nacional que viene impulsando desde el año 2011 ha venido ya creciendo progresivamente a través de este proceso de incentivos. Y de, por el otro lado... Perú, como tal, en el, el marco de la modificatoria del marco normativo, lo que está impulsando esta reforma es los sólidos en todo el Perú, y dándole el estatus al servicio público como limpieza pública. Entonces, además, está simplificando los trámites para las inversiones, ha creado un Fondo Nacional en Materia de Residuos Sólidos, viene impulsando y es uno de los temas importantes en el marco del contexto de la pandemia que está siendo obligatorio la segregación en fuente en todo el Perú falta reglamentar solamente nos falta muy poco que está el Ministerio del Ambiente trabajando fuertemente para este año reglamentar y que sea extensivo a todo el Perú la segregación que antes con el programa de segregación era voluntaria ahora no, ahora va a ser obligatorio y no solamente vivían empresas actividades productivas uh, Carla uh, creo que no te escuchamos muy bien uh. Uh. Uh, Carla, creo que no, no te escuchamos ¿Bijuás? muy bien. ¿Me escuchas? Sí, es entrecostando. Um, uh, si quieres, puedes responder a, uh, puedes responder aquí en el chat también. <coughs> Perfecto. Gracias. ¿Me escuchas? Uh, sí, ahora sí, Carla. Sí. Bueno, resumiendo, porque había hablado sobre el programa de segregación. Sí, Esto es de eso, está impulsado. Sí, esto está impulsado por este programa de incentivos que ya lo he explicado, que así nació, pero ahora con este tema del contexto de pandemia se hace obligatorio para todo el Perú y estamos esperando la reglamentación de esta modificatoria. Una vez que se reglamente, que el Ministerio del Ambiente está trabajando fuertemente para que eso sea así, todos los ciudadanos y todas las actividades productivas tienen que segregar obligatoriamente. Ese es un cambio sustancial en nuestro país para implementar este programa nacional de segregación en fuente. Super, muchas gracias, Carla. Um, y Iván, uh, tenemos preguntas para ti sobre Colombia. Uh, hay muchos casos de éxitos que tú nos mostraste, es muy interesante. Pero la pregunta es, por ejemplo, el sector informal es muy importante en Colombia, especialmente en temas de reciclables. Uh, queremos preguntar si también está, están involucrados en estos orgánicos. Uh, just, to, just to put this in English, uh, the question is basically if the informal sector, which is very active in Colombia, is also involved in a separate collection of organic waste and it's treated in Colombia. Seguro. La intención del gobierno es empezar a involucrar todos los sectores. Digamos que se arranca por el tema del sector formal para regular de una mejor forma y desde la misma industria poder empezar como a controlar el flujo de aquellos residuos que puedan empezar a salir. Obviamente, y siendo un país como cualquiera de Latinoamérica, tenemos una actividad informal bastante alta en donde hay que generar capacidad, yo creo que más que capacitación, como capacidades para que las personas puedan entender de qué se trata todo esto. Hay un programa de hecho de formación, eh, pero digamos que está del 100% 10% desarrollado. Eh, lo que se busca primero es controlar el sector formal, llamémoslo de esa forma, darle más bien herramientas, no quiero usar la palabra controlar, sino darle herramientas, para que de esta manera el rebote que llegaría a todo el tema de informalidad pueda ser un poco más eh, ajustado y se pueda integrar porque pues obviamente los, los indicadores son altos. Eh, eso es, digamos, lo que se está haciendo en Colombia. Hay personas, de hecho, que por, eh, por propia autoría generan unos programas muy interesantes, que, que de hecho es lo mismo que está pasando con esas pacas que les mostré de, de gestora Silva, Silva eh, que sencillamente no va a poner de acuerdo con mi vecino, y lo ha, y hay gente que ya lo está haciendo, digamos, en sector informal. Entonces son pequeños pop-ups, llamémoslo así, que van saliendo, pero que creo que a través del gran ejemplo puede que se anclen a, a, una, a una mejor gestión de, de todo esto que se llama gestión integral de residuos. Gracias, muchas gracias Juan. Uh, Iván, uh, perdón. Uh, y una última pregunta para el doctor Donald. Uh, tú nos mencionaste sobre el caso de Jiménez. Muy interesante el proyecto de Jiménez, pero ¿hay otros municipios en Costa Rica que están haciendo, o que tienen modelos similares o todavía no? Eh, son muy pocos. Eh, conozco por lo menos el de dos municipalidades más que tienen recolección regular de desechos biodegradables. Eh, otros tienen proyectos pequeños, pero para materiales reciclables, pero sí. De, yo estimo, de los que yo conozco, son cinco los que tienen un programa eh, muy similar al de Jiménez y es como establece la ley. Eh, es, es muy sorprendente, a mí me sorprende mucho que un país cuya economía se base en el turismo no haya sido más decidido desde la parte política, para implementar eh, estos sistemas, porque, eh, como, como, como dije en la presentación, la decisión política es trascendental, es trascendental. Y desgraciadamente, para los políticos, muchas veces ellos piensan que son programas de muy largo plazo, y generalmente al político no le interesan los programas de largo plazo, le interesan eh, construir la calle, construir el puente, hacer un pequeño edificio, algo que se haga dentro en, en dos años, tres años. Pero también demostramos que no es de tan largo plazo, que si hacemos las cosas bien, la gente, si se le explica bien, la gente adopta el hábito muy rápidamente. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Uh, muchas gracias a todos para participar, a los panelistas y las personas que están aquí. Uh, ya estamos corto de tiempo, entonces tenemos que terminar, pero, pero el vídeo de este webinar va a estar disponible en, en la página de Vives Twice en dos semanas. Y, y también pueden ver el mismo link de Zoom, este vídeo. Um, muchas gracias a uh, Wastewise. Th uh, thanks Shweta and Wastewise for organizing this webinar. Uh, it, we had a very good insight into what uh, organic waste management situation is in Latin America. And uh, thanks for all the examples from, from Latam, Colombia, Peru, and Costa Rica. Uh, we hope we have answered some of your questions. Uh, But then, uh, as I mentioned, the the video will be available on the website on the BVS twice website in in about two weeks. Until then, you can access it in the Zoom link itself. Um, thanks, Pritha. Over to you. <laughs> Thank you, Vishwas. Thank you to all the panelists for taking the time out today. Uh, though, I mean, I could only follow it in bits and parts, uh, but whatever the parts that I could follow, I could see the depth of the conversation. And uh, we will ensure that on the website, we put out a little bit of an extensive summary so that more people can follow what's on the webinar. So thanks a lot to everyone for your time. And as Vishwas mentioned, the entire webinar will be available on our website in about two weeks' time. Uh, bye bye everyone. Please head to the video, uh, head to our website to register for another webinar which we are going to have in the end of April, which uh, where we have a panelists from India uh, coming in. All right. Bye bye. Okay. Have a good Thank day. You Thank you for everyone. Gracias. Bye bye. Adios. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, ciao. compañeros. Ciao, ciao. Luego. Bye bye.